Hola, hola con estás? aquí se van comentando un día a la Tierra y hoy volvemos con Evil Genius, este va a ser nuestro capítulo número 11, como ya dijimos al final del capítulo anterior, no os vamos a ir a por los objetivos, los capítulos secundarios, porque como tenemos que conseguir eh, nuevos espirros, vamos a tirar por los espirros de cuestión de vida o muerte, que estos van a ser, entiendo, nuevos científicos. físicos han pasado suficiente tiempo estudiando cosas inorgánicas y os que estudien cosas vivas como plantas venenosas Peces venenosos o esbirros, ¿vale? Empezar capítulo secundario. Vamos a atacar. Tenemos que hablar. Hablemos. Ah, uy. Vale, Hay que dar siguiente. Si no lo vamos a ver. Estamos brushing up against the limits. las nuevas ramas de la <risa> ciencia. Ojo. Vale. Aquí viene Aquí en mis <risa> Haced lo que tengáis que hacer Os doy mi permiso para secuestrar a alguien que pueda enseñar lo que queráis saber Vale, perfecto, pues nada Tendremos que Enganchar a alguien que sepa Vale, tenemos esta activa En esta principal Estamos parados Vale, ah bueno, y esos son los que hemos completado Ok Pues en un principio, hasta que no desbloqueemos los dos esbirros, nada, así que ¿Es tú el que está desertando? Ah no, vale, es que esto hay que repararlo ¿Quién es el animal que está desertando? Fue, me parece Vale, las cámaras acorazadas están llenas ¿Podemos gastarnos el dinerito en mejorar las cámaras acorazadas? Uh, no, bueno, podemos empujar por aquí Vale, vamos a estirar por aquí un poquito Aquí por lo menos que esto se llene eso es. Vale, y con esto podemos meter más zona de sala corazada. Al menos tres depósitos más. Vale, me gusta. Ya, ya investigaremos a ver cómo enganchar el resto. Bien, investigar. Estamos investigando a tope, eso está bien. Aquí nos cabe otro del, en el comedor. Y claro, toda esta zona que la tenemos literalmente olvidada. Habría que ver cómo la exploramos y hacemos que crezca. Lo que no entiendo muy bien es porque aquí no podemos meter otro de. descanso. Pero bueno, aquí no hay nadie. No. No hay nadie aprisionado. Así que de momento estamos bien. Vale, más transmisión. No podemos. Vamos al mapa mundi. A ver en qué nos podemos gastar la pasta. ¿No hay alguna. Vaya hombre, precisamente. No hay ninguna es que esté parada con ganas de trabajar. O alguna a la que le quede poco. 60%, 60%, 77%. ¿Esta está rebajando la presión? Ah, no, estos son dineritos. Mira, esta está en no... 94, pero no tiene mucho de eso. ¡Uy! Hay una que ha terminado. ¿Dónde está esa? Aquí esta está liberada. Perfecto, pues vamos a pillar esto de aquí. Sin duda, iniciamos maquinación. Secuestramos. Un biólogo, perfecto. Y con eso arrancamos. La investigación va ahora mismo un 33%. Vamos a darle calor. Vale. Uh. ¿Está bien porque se están distrayendo y están perdiendo motivación? Me gusta. Pero hay solo dos, no sé si se nos ha escapado un tercero. Vale, bueno, de momento está bien. No hay nadie con andares sospechosos o que está haciendo cosas sospechosas. No. O al menos no parece. Vale, bueno, estamos bien. Vigilamos a esta gente y a la espera de que vengan el resto. No sé si vamos a necesitar más botones. ¿Cómo vamos de gente? A ver, gestión de esbirros. Esto cómo está. Engaño. Seis botones. Solo seis botones. Y hay 12. Uh, que tenemos que entrenar más. Vale, nos hemos quitado muchos de encima. Y tenemos, es que tenemos literalmente mucha gente de trabajador y. Y pocos botones. Tenemos cuantos. Un entrenador de botones nada más. Sí, uy, uh, esto está desactivado, claro. Vale, vale, vale, vale. Vamos a encender para tener por lo menos un individual, pero claro, es que este estando parado, poco de trabajo nos va a hacer. Esta gente se ha colado. Vamos a poder matarlos. Hay otro que se nos ha colado. Venga, por ellos. Vamos a capturar a este señor. Ah, por ahí. Dale. Nada, uno liquidado y el otro ya. Maravilloso. Pues ahora, a casa. Mira, ahí nos traen el biólogo, perfecto. Y aquí este puesto se nos ha quedado libre para hacer cositas. Botones no vamos a gastar, trabajadores. Elimina toda la tensión. Vamos a meter este. Sí, que son dineritos. Perfecto. Y así nos quitamos esos perros de encima porque tenemos bastantes, la verdad. Vale, y volvemos a trabajar en el resto. Vale, ¿qué más tenemos? reclutamientos esbirros, ¿vale? Especialista ha llegado a la guarida. Secundarios, se entrena técnicos. Mejora la red criminal, mata investigadores. Vale, habría que aumentar la potencia de transmisión. Pero estos no se pueden subir de nivel. No. Podríamos... Vale, vamos a ir cambiando. Vamos a quitarnos esto de en medio. Y vamos, exacto, este lo vendemos Perdemos 10 de energía, pero Vale, ahí vamos a ganar 20 Entonces, más o menos aún estamos equilibrados Vale, podemos ir sustituyendo así de uno en uno Y está bien Sí, además ganamos bastante, bastante terreno eh, Tenemos que hacer el cambio de... Pues tiene un montón de motivación, eh Vale, bueno, poco a poco ¿Qué más tenemos por aquí? Atributos Au oh, Vale, hemos conocido ahora Los saboteadores decentes Vale Ok, está bien Pero bueno No van a poner con nosotros Estamos en ello, estamos en ello Escoltar prisionero Aquí, venga Uh, Barracuda Junior, cómo mola, o sea, barro yo bueno, biólogo, sí, en su traje y su cúpula, por llamarlo de alguna forma. Ay, ay, con las cosquillas no se resiste a nadie, es que es una técnica ancestral. Vale, a ver si podemos hacer que construyan esto. Deberíamos quitarnos estos de aquí en medio primero. Vale, con éxito, perfecto. A este señor nos lo podemos quitar ya encima Sí, vale, vamos a cortarlo y nos lo traemos aquí Vale, ¿qué más tenemos? Gestión de esbirros Biólogo, uh, Vale, vamos a meter un par de biólogos Aunque puede segurar los vistos de la vida Y los de las investigaciones avanzadas Vale Entonces, ahora tenemos que sacar el La misa de investigación De biólogos Aquí cabe, pero me parece feo Vale, vamos a aumentar la sala Exacto Vale, por lo menos Ganemos tamaño Vale, objetos, ¿aquí cabe? Oh, sería perfecto, maravilloso Vale, confirmamos Plantamos ese ahí Eso es Y a ver si con esto vamos ganando ya energía Fuego me parece que no lo hagamos Pero bueno Power restored Maravilloso Vale Vale, hemos ganado un montón de... Dios, qué guapo queda Vale A ver, se puede mover esto Vender Sí, y plantamos este aquí O sea, literal, la gracia está en que Somos capaces de estaquearlos uno al lado del otro Y donde antes que habían... Dos... O sea, estoy ganando un montón de potencia. Y eso está bien. Me gusta mucho, mucho, mucho, mucho. Pero mucho, mucho. ¿Esta zona no la puedo picar ya? Sí, claro que podemos. Madre mía. Vale, ganamos espacio. Aunque sea un poquito, pero ganamos espacio. Ahora refinaremos eso. Pero por lo menos vamos ganando sitio. Aquí también... Aunque esto va a ser toda electricidad. Pero sin duda alguna. Todo lo que se pueda. Eso es. Vale, confirmamos. Listo. Vale. Vale, vale, vale, vale, vale, vale. A ver, objetivos. Cuidado, no tan rápido. Reclutamiento. Vale. Ok, tenemos que construir el entrenador de biólogos. Eso es importante ahora A ver cómo va ¿Lo tenemos o no? No, aún no Bueno Vale Bien, o sea me Apaga, están entrenando botines uh, vale. vale Vale, vale, vale O sea, ahora podemos cambiar Enviar todo Protección básica contra pícaros, pero es mucho más accesible para nosotros. Eso está muy bien. Vale, ¿qué tenemos aquí? Mesa de guardia avanzada. <coughs> uh, aún no podemos. Vale, en operaciones globales aquí más de lo mismo. Bloqueada, bloqueada, bloqueada. Y seguramente necesitaremos los biólogos para poder acceder a este tipo de cosas. Mm, vale. No doy ya investigado. No doy ya investigado. Empezamos. Uf, vale. Más tenemos más trampas, lanzallamas, tanques, tiburones O oh, apejas asesinas Vale ¿Esto qué es? Dardos venenosos No existe ningún antídoto Lol. Vale, pues podemos poner alguna de estas ¿Los dardos está bien? Vale, vamos a meter esta de los dardos Research has begun. Que seguramente la haremos bastante rápido Además, vamos a parar esto de aquí Vale, usamos la pizarra Perfecto ¿Qué tenemos en el mapa Mundi? Actividades pendientes desejecutadas Uh 2.700 cada segundo Y solo requiere 5 informes Y no, no gasto Ingresos, eso me gusta Vale, ¿qué, qué otra zona está Por activar no, no, no, no, no, a lo mejor por aquí, aquí, tú que necesitas tres botones, no, seis trabajadores, es una opción, tres trabajadores, eliminar la tensión, no, vamos a meter esta de seis trabajadores y ya está, porque la verdad tenemos bastante gente en la guarida y no está mal que la gente salga a trabajar, ahora bien, objetivos, reclutamientos birros, vale, hay que entrenar biólogos, eso está claro, Aquí en ciencia A, tenemos dos cositas extra en la guarida. Videojuegos, ¿vale? o metros la moral de los videos de ciencia. Y una cama grande. Vale. Es imposible no dormir bien en estas camas. De modo que tus seres estarán disponibles y descansas durante más tiempo. Vale. Es un buen improvement. Vale. De momento, pues eso. Lo dicho. Estamos con las trampas. Vale. Vale. No hay nadie que rescatar. Tenemos aquí... Vale, ya estamos entrenando biólogos, maravilloso Vamos a coger y vamos a cambiar esto O al menos, oh, podemos ganar el espacio que antes no teníamos disponible en la pared Vale, me gusta Vale, pues vamos a gastarnos el presupuesto y vamos a ampliar así el espacio Vale Vale, ok, ya está ahí 30.000, perfecto O sea, es un espacio que antes no teníamos aprovechados que ahora sí Vale, está muy bien, muy bien, muy bien para nosotros Vale, vamos a continuar con los cambios aquí En nuestra zona de energía Vale, vamos a coger y vamos a plantar Este generador aquí me cabe Maravillosamente sí Vale, pues ese generador Y vamos a vender este Vale, confirmamos todo Y la diferencia son 10 de energía Nos quitamos esto, plantamos esto Vale, y poco a poco iremos creciendo Es eso, habrá que mover estos hacia la pared Poquito a poquito para no crear colapso Pero bueno, fuera de eso, está bien Vale, a la espera quedamos entonces De tener nuestro primer biólogo Que ya está ahí, ya está ahí, ya está ahí Oh, qué guapa la misa de investigación Con plantas, tú Vale, perfecto Me encanta cómo está evolucionando todo esto, eh pero muchísimo. Vale, vale, vale. Vale, estamos plantando esto para. Uh, vale, capítulo secundario completado. Ya tenemos los biólogos en nuestro poder. Vale, obtener recompensa. Sí, sí, sí, sí. La ciencia de los tiburones, sin duda. Ah, bueno, perfecto Pues lo que yo decía, tiburones Mentalidad de Tiburón, señores, mentalidad de Tiburón. Vale, perfecto Ya tenemos los biólogos eh, Como no hay ninguna otra de Esbirros Vamos a coger la de los Esto que son propagandistas Propagandistas, sí, sí Máquinas tragaperras y mostrador de encuestas Vale, empezar capítulo secundario Vamos a ir a por ahí ¿Están <risa> que, sí, que robar bancos? Bueno, más o menos. ¿No es cierto? <risa> Robó un banco la semana pasada siguiendo sí, sus órdenes. Bueno, sí, eso vale. Pero sí que tengo un corazón. Claramente tengo un problema de imagen. Buscadme a alguien que pueda arreglar esto. ¿Se refiere a alguien que retoque sus fotos para mejorar la calidad de imagen? ¡Dios! <risa> Alguien que logra acabar con todas estas noticias falsas. Vale, pues nada, vamos a por ello. A ver. Tan rápido no, mi rey. Puh, aquí hemos llegado a la tensión. ¿Hay en algún sitio donde no estén trabajando? No. Eh, ¿Dónde estaba? Aquí. Vaya hombre, y aquí justo no tienen misión de... Eh, vale, pues a ver qué cascamos aquí qué ponemos aquí En esta tenemos tensión bastante poquita No vamos a tirar botones Vamos a mandar 6 trabajadores Me parece correcto e Iniciamos la maquinación esta Y ahora en cuanto podamos eh, En alguna de las zonas disponibles A ver, 48, 37, 49 Molaría tener una lista rápida Rollo para ver todos los progresos De los destinos de de, de las bases en el mapa Mundi. Para, literalmente de un vistazo ser capaz de verlo. Vale, tenemos aquí los biólogos para las investigaciones avanzadas. Perfecto. Y ahora claro, hemos desbloqueado una cantidad. ¡Uh! Que hemos desbloqueado decoraciones. Máquina de café. Ah, bueno, se me cuida. Va, vamos a plantar una máquina de café aquí. Todo correcto. En este rinconcito de aquí. Vale. ¿Podemos plantar otra aquí en la cafetería? Ah, tendría todo el sentido del mundo. Plantar una aquí en la cafetería. Vale. Retrete roto. LOL. Esto es maravilloso. Aquí en mitad del pasillo. Vale, a ver. ¿Qué más cosas tenemos a nuestra disposición? En el comedor. Nuevo objeto. Restaurante de sushi. Esto es para los biólogos. 5 de energía nos cuesta esto. Y lo vamos a plantar a él. ¿No necesita a nadie que trabaje en él? Oh, perfecto. Pues lo ponemos aquí. Aquí. Pues que requiere mucho espacio. Vale, por seguir la estructura vamos a plantarlo aquí. Que tengamos espacio para, para comer o para acceder a él. Y ya está. Vale, vamos a confirmar esto y vamos a volver a abrirlo. Vale, tenemos más decoraciones, plato del día, máquina de aperitivos, máquina de bebidas, reciclador de comida. Tiene algún sabor, mejora la recuperación. Condimentos, wow. O sea, ¿mola son detalles, no sé si serán ciertos en el sentido de funcionará o no. Tanques de gas. El grande está lleno de gas de la risa, el pequeño de nitrógeno completamente mortífero. O era al revés. Ok. Vale, y en ciencia tenemos dos objetos nuevos Muestras de tejido orgánico Dios Desbloquea opciones de investigación La biología La ciencia que sirve para alargar la vida O para cortarla Y la centrifugadora Para que no se te olvide nivelarla Pero que no se te olvide de nivelarla oh, Vale Ocupa muchísimo espacio Pero muchísimo espacio Hay que expandir el laboratorio Pero ya yeah. Vale, vamos a gastarnos pasta en expandir el laboratorio Enfermería, laboratorio. Tipo de sala. ¿Esto se puede alargar? Perfecto. Vale. Así. Y así. Y vamos a plantar aquí. Literalmente pared. De 1 dos, tres. Uy, va. Esa no iba ahí. A ver, un poco más vertical. Eso. Vale, vale, vale. Y vale. Yeah, uy. Al revés, esta me la carga. Y quiero coger y poner. ¡No! Fuck. Me equivoqué. Bueno, happens. Vale, esta va aquí. Esta la vamos a mover. Aquí. No cabe. Necesitamos más. Vale. Vale. Entonces ahora. En el laboratorio, eso es En el laboratorio, dije objetos vale. Esta la vamos a mover Aquí Eso es Y esta la vamos a mover Aquí Vale, perfecto Confirmamos Venga, movedme las cosas de sitio, señores Vale, aprovechamos eso Ese movimiento de ahí Para. uuuh uuuh uuuh ¿Y dónde estará el otro? Media guardia yendo a dormir. Y Sancola por la puerta sin. Toma y misilaco. Hala, haberte lo pensado. ¿Dónde está el otro que me lo cargo? Ah, por él. Lo que no sé es, literalmente, cómo poner más trampas, tío, para que no se me cuelen. Vale, vamos a aprovechar. Vendemos esto. Sí, y plantamos uno de los grandes aquí, pegadito a la pared. Maravilloso. Y vamos a hacer lo mismo con este... En un principio estamos bastante, bastante más en positivo Pero bueno Esto lo he visto Cualquier cosa puede pasar Vale Vale, nos vamos al mapa mundi A ver si podemos ya enganchar Algún eh, exacto Un propagandista Perfecto, volvemos a casa Y calor Aquí Vale, dentro de un minuto y pico viene más gente. Sí, sí, sí, sí. Uh, vale, batería de dardos ocultos. Porque no existe ningún antídoto. Vale, ¿qué más cosas vamos a añadir aquí? Vale, vale, a ver. Nos paramos. De vamos a meter cosas básicas o alguna de cosas básicas que tarden poco. Cajas de almacén mejoradas. Y puerto. Me la capacidad de la guarida. 2000 de oro. Está, está. Metemos esta... Que tardaremos poquito en descubrirla y ya está. Vale. Menú de sistemas. Investigación. Uh, hemos desbloqueado esta de trampas. Gas impactante. Y e incapacitante, tío. Vale. Vamos a meter los dardos. Vamos a meter los dardos. Aquí podemos plantar una de dardos. Maravilloso. Por si te escapas. confirmar y lo que voy a añadir son más puertas aquí en el pasillo, tío. Aunque nuestros agentes, entre comillas, tarden más. Por lo menos. Vale, perfecto. Aquí ya tenemos espacio para meter la zona de investigación para nuestros biólogos. Así que vamos a meter eh, la centrifugadora. Nos cuesta mucho. Dios, bastante. Vale. Las muestras de tejido orgánico son solo 55.000. Así que, vale, vamos a plantarlo. Eh, depende de lo que se construya primero, ¿no? Objetivos. Vale, hay que interrogar al especialista. Ya lo tenemos por aquí, ¿dónde está? Ah, míralo. A ver. El propagandista. ¡Ay! Hasta que no esté por aquí no podemos moverlo. Eso tiene pinta de periodista total, ¿eh? Mar, maravilloso. Pero, ¿cómo no vamos a tener oro? Si literalmente nos sale casi por las orejas. Reduce el nivel de sospecha de la vida de tus huéspedes y los convence de que lo que hay aquí es una empresa seria y respetable. También indica que las puertas son solo para el personal. Vale, perfecto. Ya tenemos los dardos. Ya veremos cómo funciona esto, pero... ...tengo bastante, bastante interés. Vale, hemos emitido esto, claro. De ahí que costara mucha pasta. Se ha construido esto ya. Vale, vamos a esperar. Modificar... ...permite que los usuarios se construyan de forma automática los objetos básicos de la guarida que se destruyen No sean robados. Eh, vale, necesitamos dinero Lo va a construir nos vamos a quedar en negativo Espérate Vale, vamos a ir mareando literalmente a este señor Hasta que alguien venga a construirlo Vale, investigación completada Maravilloso Vale Hemos almacén en alta mar, un biólogo, muestras de tejido en construcción. Vale, eso ya lo meteremos más tarde. Eh, ¿Qué más podemos meter? Cosas básicas. Bueno, vamos a esperarnos y vamos a sacar dinero porque si no vamos a tenerlo bastante, bastante difícil. Opa. Oh, no lo podemos mover. Oh, fu... F, menos 55.000 Y ahora estamos en negativo ¿No? Oh, no estamos en negativo Perfecto Escolta prisionero, vamos a escortarlo aquí Vale Y a ver, ha llegado un grupo de investigadores Nuevo Oh, maravilloso, pensé que estábamos en negativo ¿eh? Y que le íbamos a palmar muy fuerte ¿Dónde está esta gente? Bueno, vamos ganando dinerillo, ¿eh? De por ahí. Está bien, está bien. Vale, aquí están. Vamos a capturarlos. Bueno, por ahí no nos distraemos. Vale, perfecto. Vale, entonces podemos entrenar a más biólogos. Vale, vale, vale, vamos a hacer eso. ¿Entrenamos más biólogos? ¿Dónde están? Aquí, biólogos Vamos a sacar un par más Vale, perfecto Ya tenemos los secretos de los propagandistas Engaño Propagandistas Vamos, vamos a sacar de aquí Tres Me parece correcto Ah, no, aquí no. Y podemos construir el entrenador de propaganda propagandistas que son? Micrófonos, todo esto Eh, Me gusta más así porque... No, ahí no nos va a caber nada, pero bueno Vale, perfecto, por 5.000 Ah, no, son cámaras Ah, el rollo estudio de televisión, maravilloso Me parece maravilloso Vale, y con esto desbloqueamos un nuevo tipo de esbirro Perfecto, ah, ahí está, Que estamos pausados Vale Vale, vale, vale, objetivos Vale, nos falta esto y ya está, opcionales Mata al investigador, no, vale te... Entrena biólogos, no, pues... entrena técnicos Vale Me encanta lo del retrete de roto, tío Sublime ¿Dónde está? ¿Han pasado? ¿No han pasado? ¿Dónde están los investigadores? ¿Están distraídos? Aquí están No sé si han perdido la motivación bueno, por el momento no, están por ahí pululando Vale, bueno Foco en el entrenador de propagandistas Vale, aquí tenemos nueva esta Tres guardias Seis trabajadores Eliminar la tensión poco a poco Yo creo que podemos meter esta Sí, ¿no? Vale, vamos a mandar tres guardias aquí Y listo, que guardias tenemos bastantes Y así nos los quitamos un poquito de encima Complete. Vale, tarea completada Perfecto Vale, vamos a continuar con nuestros movimientos Vamos a vender, ahora mismo tenemos bastante Entonces vamos a vender este Vamos a meter este de aquí Perfecto Confirmamos, uy Oh, cambios de casilla No válidos Vale, espérate, vamos a moverlo Todo Cancelar Mover Mover, vale, y vamos a mover este aquí. Este se va a quedar porque literalmente es el único que encaja en toda esta hilera, así que confirmamos. Pero vamos a tener una caída de energía brutal. ¿Estos están distraídos? ¿Cómo van? Están pululando por ahí en la guarida. Si los distraen, pues perfecto. A ver, que completemos el entrado Oh, no. Venga. Claro, es que de moverlos se está notando un montón. Venga. No vendrá nadie a construir, en serio. Vamos, hombre. Eso es que sin energía estamos ultra vendidos. ¿Y ¿Dónde está el otro? Literal ¿Dónde está el otro? Espérate Además queda súper sospechoso Aquí está el otro Vale, a ver si conseguimos distraerlo Ok, ¿qué más tenemos? Objetivos Secundarios Bueno, en ello estamos Estamos entrenando propagandistas sin presión. Objetivo. Vale, objetivo opcional. ¿Se nos ha colado? Ah, no, está aquí. Uh, va a ello, eh. Va a ello, va a ello. Uh, oh, oh, los dardos. <risa> <risa> ¡Abrid la puerta! Maravilloso Atrapaos Nada, no pueden huir de nosotros Vale, perfecto Pues a ver si ¿sí completamos el entrenamiento del propagandista ¿Están ellos? Sí, perfecto Vale, vamos a darle calor Venga y venga ahí. Y. y con esto cerraremos el capítulo de hoy Y arrancaremos investigaciones De hecho, vamos a arrancarlo así ya mientras se acaba el propagandista Bueno, no Lo hacemos en el próximo capítulo ya Vale, perfecto Objetivo secundario completado Epa, epa, epa, epa, epa. Obtener recompensa ¿Por dónde quiere que empiece? Quiero que me haga parecer una persona del pueblo. Le buscaré manos que dar y bebés que besar. Mejor pensado, quiero que me haga parecer una persona que está por encima del pueblo. No, eso Eso no va así, señor. Vale, maravilloso. Con esto además completamos el capítulo principal. Vale, vamos a hacerlo ya mi guerra para Re Garibania Son los fuertes de la justicia. Han unido fuerzas bajo el nombre de pacificadores aliados. Zorra malvados. Paz. Ok. Odio la paz. Antaño era tan fácil como entrar en un sitio con un lanzamisiles y salir bañado en la sangre de tus enemigos. Ok ¿Qué ordenes tienen para el ejército en general? Estamos preparados. Los días de los lanzamisiles son cosa del pasado. O casi, encontremos caos, construyamos caos y después sembraremos el caos. Vale. Ok, has alcanzado el componente principal de caos en territorio patriota. Aprovecha para robarlo ahora que tu organización cuenta por 5 las fuerzas necesarias. Vale, nos vamos a organizar para conseguir lo que nos queda de caos. Y. Tratar que, que los agentes de paz no nos interrumpan en este proceso. Pero eso lo veremos ya en el próximo capítulo. Ahora bien, lo de siempre. recordar espero que hayáis disfrutado con el capítulo. Y ya sabéis, seguidnos en Twitter a los dos, Tentacubi como a mí. Que van a estar los dos en la descripción, que comentamos un poquito de todo. También, recordad, seguidnos en Twitch, que abrimos directo de vez en cuando. Y estamos jugando por allí a jueguitos, así que vale la pena que nos sigáis. Y por último, ya sabéis, suscribiros a la Taberna negra Estamos aquí ofreciendo contenido...